¿Qué tal queridos amigos? Cordial saludo Vamos a disponernos para iniciar nuestro día En la Santa Presencia de Dios o Sea este el momento de darle gracias a Dios Hay muchos motivos para decirle al Señor gracias Cada uno en un momentico Piensa en todos los motivos, en todas las razones Para agradecer a Dios Y digamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versos 20 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que ya está cerca su destrucción. Entonces los que están en Judea, que huyan a la sierra, los que están en la ciudad, que se alejen, los que están en el campo, que no entren en la ciudad, porque serán dios de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Hay de los que estén en cinta o creando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, Jerusalén será pisoteada por las gentiles hasta que llegue la hora. Habrá signos en el sol, la luna, las estrellas y la tierra, angustias de la gentes enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en, todo, con una, en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, pues, estos días hemos estado escuchando precisamente toda esta realidad del final, el final de los tiempos. Y hoy... La palabra nos habla de estos signos cósmicos, pero también de unos signos en medio del mundo. Pero hay una palabra de consuelo. Mire que al final del texto dice, cuando empiece a suceder todo esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca a su liberación. Esta realidad del fin, queridos hermanos, es para asustarnos. Es para que con valentía vivamos nuestra fe. El Señor no quiere en ningún momento hacernos terrorismo religioso el Señor quiere es consolarnos ayudarnos a perseverar en este camino a veces los problemas las dificultades y la persecución nos desalientan pero el Señor viene a decirnos ánimo, con fuerza, con valentía que el Señor sea nuestro consuelo y nuestra fortaleza cada día Dios los bendiga, los guarde los pico. un abrazo para todos